Amiguitos de Planeta Carlejas, vamos a ver el, la animación del corte número 4, que lo tenéis en la explicación de clase en el canal corte número 4. Vamos a ver esta, esta animación. Empezamos, chavales. Pues como siempre, hace 4, 540 millones, en un océano primitivo donde abundaban los trilobites, se fueron depositando sus cadáveres, sus conchas entre arcillas y limos de la época de la era primaria. Toda esta serie pues, fue comprimida y salió fuera del de nivel del mar en la aerogenia o caledoniana o la arciniana de la primera. Aquí tenemos estas arcillas y limos que por eh, altas presiones y algo de temperatura se fueron con, eh, transformando por metamorfismo en pizarras que contenían estos pequeños estas pequeñas bestias reptantes, estos trilobites ¿eh? de tres lóbulos, estas es pizarras G. Toda la zona se erosionó y hasta transformarse en una penillanura. ¿eh? Tabla rasa, todo erosionado, se forma una penillanura. Lo voy a mover esto un poquito más abajo. ¿Eh? y ahora se produce eh, una intrusión de K lo veis ahí a la izquierda que está cortado por una falla o sea, primero es la intrusión y después la falla por eso se ha movido hacia arriba una falla inversa ¿eh? la parte de arriba va hacia, eh, sube ¿eh? eso no es normal eso es un niño se tira por este tobogán no es, no es normal que vayan hacia arriba entonces es una falla inversa se vuelve a erosionar y ahora sí ahora ya tenemos la penilla nula definitiva con la falla inversa y la intrusión esa de la izquierda muy bien las otras intrusiones las dejamos para luego pues en, eh, ahora este, este por isostasia cae por bajo del nivel del mar y se forma una inconformidad entre pizarras y calizas luego veremos aquí hay calizas con velenmites que son como balas de de pistola son el caperuzón la puntita de una especie de calamar de la época y también calizas con amonites que es una especie de caracolillos también fósiles guía los dos de la era secundaria veis cómo el estrato es de las calizas y la naranja está doblado eso es porque se produce un basculamiento un basculamiento hacia la derecha entonces toda la serie bascula hacia la derecha eh, se va a erosionar bueno, primero, primero, antes de la erosión, se produce en azulito esta intrusión J, ¿eh? porque como la puntita la tiene erosionada, primero la intrusión y después la erosión. Se produce la erosión, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, en este contacto pequeño será una inconformidad y en todo lo demás se dará una discordancia erosiva y angular línea será una discordancia luego erosiva y angular cuando se sedimente lo de arriba y ese trocito pequeñito será una inconformidad aquí se sedimentan las calizas aquí las otras calizas con numulites numulites que son como monedas de numismática esos esos animalitos con caparazón fósiles guías del Terciario y también eh, se sedimentan por, por regresiones o transgresiones marinas que hubo en la época una, una capa de margas por donde andaba el tiranosaurio Rex, Mirad aquí que dejó sus huellas en estas en estas margas en esta especie de sitio pantanoso o zona eh, con un mar así, bueno encharcada poco profunda, el tío caminaba por aquí y va dejando las huellas de este tiranosaurio estas margas bien eh... madre mía, madre mía lo que me ha pasado cuando estaba editando el vídeo o sea, calizas con numulites era terciaria y encima de la terciaria huellas de dinosaurio o sea, terciaria bajo de, de secundaria ¿esto qué es? menos mal que me he dado cuenta Menos mal que me he dado cuenta porque aquí lo subes a YouTube y ya no puedes rectificar. Pero tío, pero ¿cómo haces un corte que pones tiranosaurios encima de numulites? ¿Lo habéis sacado de internet el corte este? Vamos, ¿qué? ¿habría alguna explicación posible? La única explicación de que un estrato de la era secundaria estuviera por encima de un estrato eh, de la era terciaria es un manto de corrimiento que se haya puesto por encima pero no me veo yo que el corte que ve eso, mira que se ha puesto ahí tan bonito, sea un manto de corrimiento. Entonces, bueno, tiene, tiene esto lo malo de hacer cortes por internet, que pues en un momento alguien lo hace y no se da cuenta de este fallo. Pero son, los numulites son de la era terciaria y los tiranosaurios de la era secundaria tendría que estar C por encima de B. Menos mal que me he dado cuenta, chavales. Venga, seguimos. Eh... Ahora es el, el momento que se produce la intrusión del batolito. ¿Por qué? Porque, como lo corta la falla, la falla que llega hasta arriba del todo tiene que ser ahora para que quede cortado. Eh, se, se produce la intrusión del granito este, del batolito, que crea una aureola de metamorfismo H en todo su alrededor. Eh, una aureola de metamorfismo H que daría pues, unas corneanas. Corneanas. Vale. Entonces ya estamos en esta fase, ahora por lo arreglo un poquito, lo pinto por mmm, efectos compresivos, por movimientos compresivos, se rompe el terreno y se produce una falla inversa hacia arriba en la orogenia alpina, ¿eh? porque esto ya es lo de arriba no en es la, la terciaria, en la orogenia alpina lo arreglo esto un poquito, un poquito, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. se produce luego de todo esto una erosión, eh, se, va, toda esta, esta, esta, se va a erosionar, veis que el, ver, el b que es verde clarito, desaparece completamente de la izquierda, todo el B este desaparece, reaparecen eh, casi las huellas de los dinosaurios, menos mal que nos quedaron un poquito de huellas ahí al lado porque si nos desaparecieran y se va acumulando turba, turba en un sitio así como pantanoso, restos de vegetales. ¿eh? Vamos a ver las discontinuidades que hay. Para ver las discontinuidades tenéis que meteros este cuadro en la cabeza. Ahora le podíais dar a la pausa y mirarlo y estudiarlo. Eh, vamos a empezar por la de abajo por la inconformidad porque se da en nuestro corte entre las pizarras que están bajo del todo que son eh, metamórficas eh, eh, y lo de arriba que es sedimentario cuando es ígneo o metamórfico cuando el contacto es entre ígneo y metamórfico y sedimentario eso se llama una inconformidad, eh, inconformidad. entonces en esta línea bueno primero estos dos pequeños contactitos son una inconformidad entre y después toda esta línea 3 también es una inconformidad. Discordancia angular, que se formará entre, entre las calizas. y todo lo que hay arriba. Entre una sedimentaria antigua plegada y erosionada y una serie moderna. Mira, esta de aquí es una discordancia angular, en diferente ángulo y erosionada. Discontinuidad, erosiva y angular. Y la disconformidad, que esto eh, también se llama discordancia erosiva. Eh, disconformidad o discordancia erosiva. Pues entre la turba y lo de abajo, que ha habido ahí una erosión, es la discordancia erosiva. Pues chavales, aquí acaba el corte, le, dale, le das like, te suscribes y te pongo un gatito para, para que seas feliz. Venga chavales, hasta el próximo. Uy, a ver qué pasa. Uy, qué pasa. Ay, bar, señores. Ay, bar. ¿Pero cómo es posible? Se tiene que revisar una jugada, una jugada importante del corte. Dios mío, yo que pensaba que me había salido, a ver, a ver, a ver, ojo de halcón, a ver. Dios mío, una falla normal, una falla normal que nos habíamos dejado. Pero ¿cómo es posible que no viéramos? Yo por lo menos no la había visto, no la había visto. O sea, la intrusión de J aprovecha una falla normal que se ha producido eh, por ajuste del terreno y que después este rapaz, este rapaz J ha aprovechado esa línea de falla para intrusionar chico, se me había perdido completamente, pero aquí la vemos, aquí la vemos como muy poquito, lo que pasa es que no está marcada, no está marcada, ahí en el corte ponía F1 y F2 y al bendito que ha hecho el corte, pues se le ha olvidado poner y marcar la F3 pero bueno eh, así ha sido eh, a ver qué dice el árbitro, el árbitro dice falla Sí, ya me lo temía. Falla. Falla normal eh, en, esta, en este ángulo eh, derecho. Menos mal que las nuevas tecnologías nos ayudan y, y podemos certificar esta falla. Bueno, pues falla normal a la derecha. Tres fallitas había. Bueno, pues después de este momento tenso, ya veis que hacemos un corte y no podemos, hasta el minuto 90, no podemos saber si está bien o está mal. O sea, yo ya poniendo gatitos, ya poniendo tachán y viene después el bar y te dice Carlejas, te has dejado una falla, chaval. Mi cachis la mano. Esto nos pasa en la selectividad con la oposición y rapamos. Bueno, chicos, hasta un próximo corte. Chao.